El nuevo integrante de los Tigres del Licey, Mel Rojas, ya se integró también a los campos de entrenamiento en Hubei, Boca Chica. Vimos la noticia hace ya un par de días, mes y medio, del asunto del cambio con las estrellas orientales que involucraba eh, a Jordani Valdespín. De inmediato te viste muy contento con esa transacción. Eh, Realmente cuando supiste del cambio, eh, dile a toda la gente del Licey TV cuál fue ese sentimiento. Oh, de verdad... Eh, me sentí muy contento por el cambio, porque de pequeño siempre la familia de, de parte de mi madre siempre ha sido liceíta y de parte de mi padre cogedita. So. Yo tengo mitad y mitad, tengo que tener mi mitad de cogedita y liceíta, pero ya ahora que me cambiaron para el liceí, tengo que ser 100% liceíta. Claro que sí, eh, vimos eh, tu actuación en, en ligas menores con el conjunto de los piratas, además de eso eh, ya también tu actuación en el béisbol invernal dominicano por todo lo que has logrado en ese proceso, puede ser que sea mayor y, y a ver si te ha dicho algo de eso con los Tigres del Licey. cómo sería tu participación en el juego iniciando la temporada o si todavía nada. Bueno en realidad todavía no hemos hablado del tema pero... Uh, por lo que yo, yo hablé con Maniacta luego de que me cambiaron, me dijeron que yo iba a estar jugando, que yo iba a empezar y que me tirara mano. Tu familia, tu familia, eh, yo vi algunos comentarios que de ellos, que tu mamá estaba muy contenta, eh, en general tu familia, cuando in te integraste te integraste a los Tigres del licey por el asunto del cambio, ¿cómo, cómo, cómo la recibieron ellos también? Bueno, yo llamé a mi mamá a las 7 de la mañana, ella estaba durmiendo, después que le dije la noticia no durmió, no durmió más, despertó a los hermanitos míos, tenía una bulla en la casa, hasta fiesta hizo ese día. <risa> Tienes también muy buenos amigos aquí en, en los Tigres del Licey, siempre tenemos con Rubén Sosa, con otro de los muchachos. Eh, ¿El recibimiento que te han dado eh, te has sentido cómodo hasta el momento? Sí, definitivamente me he sentido cómodo con, con el recibimiento que me ha, que me ha dado el Licey, el staff, los coaches y Rubén, que es primo mío, so, me siento cómodo, me siento en mi casa. De las cosas que estuviste trabajando para mejorar en, en las menores con el conjunto de los piratas, ¿cuál entiendes que tiene que seguir dándole seguimiento aquí en el béisbol invernal dominicano? Bueno, a mí siempre, aunque me haya ido bien en, en algunos aspectos, siempre me gusta seguir desarrollando, seguir trabajando, pero definitivamente tengo que seguir trabajando en, en el plato. Siempre, siempre hay espacio para mejorar. Así como hay que estar listo para jugar con los tigres, hay que estar listo para la fanaticada. Y ellos te siguen bastante, te dieron la bienvenida en las redes sociales desde que supieron la noticia. Así que dales un mensajito a ellos precisamente que te están viendo a través de Elisey TV. Bueno, que yo me integré temprano pa, para ponerme ready desde el principio y que voy a meter mano, que vamos a ganar este año. Segundo, la segunda corona consecutiva. Bueno, gracias Meli, muchísima suerte. Seguimos con más de Licey TV. Gracias a ti.